Por noche de risas del mar y la brisa, con latas de birra fría y acaba en el ojo, discontiza en la par y por pizza la niña no miran cuando no la, la mira, objeto de deseo, conecto con otra clase de amuleto con roca blanca que trajeron del cielo. me lo hacen ver y recordar tu cuerpo, ese moreno que a ratos todavía beso en sueños. Y bebo veneno para olvidar que hace tiempo no te veo me mira y si pierdo descalzo por puerto por el after parito puesto el olor de tu pelo directo al infierno porque siento que es lo que me merezco Ella es carismática, clásica como la música mágica Como una bruja, más linda que mirar la luna Las curvas de su cintura Ella era mi brújula y ahora lujuria y cash Hamaca y paz, mirando al mar, bajar por pan Escuchando al puchi, desayunar e irme al estudio Esto no es por cash, lo hacemos por hobby Pero cuando nos toque cobrar preparad la money con amnesia por la mole, insultándole a la poli saliendo de Selinas veo todo de colores somos jugadores, no sabemos los sabores benditos en el fuego maldito en el mal de amores chica no me odio, soy un puto inestable pero soy de los mejores, y eso también lo no sabe de risas del mar y la brisa con latas de birra fría y acabar en el ojo, bar ojo mis contiza, en la par y por pizza las niñas no miran cuando no ven objeto de deseo, conecto con otra clase de amuleto con rocas blancas que trajeron del cielo me lo hacen ver y recordar tu cuerpo Por noche de risas, el mar y la brisa, con latas de birra fría Y acabar vale en el ojo Escondtiza en la par Y por pizza la niña no miran cuando no miran miro Objeto de deseo Conecto con otra clase de amuleto Con roca blanca que trajeron del cielo Me lo hacen ver y recordar tu cuerpo y si nos perdemos, y iremos al puerto donde un día nos conocimos Y si no volvemos a vernos me escapo del infierno pa' verte un ratito Y cantarte al oído todo lo que nunca te he dicho te he visto pasar y me he tenido que girar solo para recordarlo. Que era estar. Aunque huido, siempre me creí el más listo. El corazón me lo quiero arrancar. Aunque siempre me creí un sex pistol. Para ti estaba en el altar. Y ahora es tu tiempo de echar a volar. Y yo con tus plumas, escribir mis dramas. Estar en mil cama y dejar de pensar. En cómo el tiempo nos puede afectar. Pero eso da igual, nos toca vivir. Por eso me drogo y salgo para la street con todos mis drogos. Saliendo payonis todo el día de pari Hermanos de Jimmy, fiestas en piscina Y chicas en bikini Follar en la arena tomando un martini Viendo amanecer una rubia skinny Alineando el tabaco con kifi Pecados del piso de risas del mar y la brisa Con latas de birra fría Y acabar en el ojo mis contiza en la pari por pizza la niña no miran cuando no, no pasa, la miro, Objeto de deseo conecto con otra clase de amuleto Con rocas blancas que trajeron del cielo